bueno el enlace vale para que podáis verlo en este es el canal secundario vale voy a compartirlo en el canal principal vale eh, sumado a que bueno le voy a añadir una miniatura al, al directo que bueno eh, sí que es verdad que es una estrategia en cierto modo para que así pues eh, las personas eh, puedan no sé en cierto modo eh, ver eh, por la miniatura o por eh, cosas así de ese estilo pues igual vienen al directo vale eh, hace algunos días esta estrategia no, no la seguía y la verdad es que se ha notado un poco y ya os digo o sea un consejo que os doy siempre cuando vayáis a hacer directos eh, cuidar lo que es eh, la miniatura del vídeo vale porque la verdad es que ayuda bastante a que bueno en principio las personas vengan al directo y demás eh, lo dicho, a ver, eh, no tardaré mucho, a ver, voy a mirar esto por aquí, para avisar a las personas que estoy en directo, esto de aquí, normalmente, bueno, poco a poco, la verdad es que antes tardaba más cada vez que iniciaba, vale, pero bueno, ahora ya es cosa de pues, un cuarto de hora si llega, vale, así que bueno, eso es eh, tiempo que se, en cierto modo me ahorro cada vez que inicio, vale, sesión, eh, a ver, esto por aquí Vale, lo tenemos Y nada, y ya os digo O sea, hoy haremos dúos dúo si se une alguien más, vale Esto por aquí Vale, el enlace ya lo tengo Sí Pues nada, lo comparto en el principal Y bueno, o sea, a ver si vienen también del principal Que últimamente eh, Es lo que, bueno, he estado compartiéndolo y demás, vale A ver están aquí muy bien esto por aquí y voy a ir ahora al canal principal vale ya estoy canales por cierto en el principal también he subido contenido vale por si queréis echarle un vistazo también eh... Un vídeo, bueno, del Multiversus, que muchos lo conocéis, ¿vale? Una partida que salió bastante bien, la verdad. Vale, a ver. Esto por aquí. En el apartado de comunidad. En vídeo. E insertamos la... La URL. Vale, ahí está. Vale, y ahora voy a poner... Uh -huh. Vale. Ahí está. He eh, publicado. También es verdad que, bueno, algunas personas añaden algún hashtag y demás. en tema del, del comentario en la comunidad. Pero bueno. Vale, pues voy a apagar el, el PC. Para eh, comenzar. Vale, a ver. Si hay alguien más por aquí. Voy a ir mirando cosas. Eh, por cierto, lo del pase, bueno, lo que os he estado comentando, ¿vale? Eh, voy por la segunda página, más o menos, del pase, ¿vale? Eh, pues eso, ya sabéis un poco que, bueno, estamos destinando tema de, últimamente, a, a completarlo, ¿vale? Básicamente, sé que con el tiempo, pues, te van dando, por ejemplo, más experiencia para que lo puedas completar y tal. Pero, a ver, la idea un poco que tengo es... Eh, es eh, completarlo antes, o sea, no esperarme mucho tiempo a, a completarlo, ¿vale? Eh, eh, bueno, voy a tardar un poco, a ver, eh, ahora justamente se ha tenido que actualizar una cosa del PC <risa> Esto es así, a ver, creo que no está tardando mucho, ¿no? Porque quería iniciar ya A ver, dame un minuto o dos Llevamos a ver, eh, así la broma... Cuatro minutos ya, tío, desde que inicié. Eh saludos, tío, ¿Qué ¿cuánto tiempo, tío? ¿Has venido del principal o, o qué? <ríe> ¿Cuánto tiempo bueno, que no te veía por aquí, tío? ¿Qué, qué es de tu vida? Eh, nada, lo dicho, se está reiniciando el PC, a ver, si queréis ya de una vez, tío. Ay, de verdad, tío. Tienen que pasar este tipo de cosas. Y se toma su tiempo, ¿sabes? El ordenador dice, venga, va, tío, me tomo aquí... No pasa nada, ahora, tío. A ver. A ver que apague. Eh. A apagarlo. Vale, apagar de todos modos, sí. Vale, ya comenzamos. Por cierto, si te quieres unir, tío, eh, como veas. Eh. es que no te, eh, es que a ver en el principal en el principal ya no estoy en el tema este ahora estoy en el secundario vale que es eh, donde he destinado pues esto a subir tema de fortnite de genshin impact bueno de genshin impact lo tengo que ver porque bueno últimamente la verdad es que el tema de, de streamear genshin la verdad es que bueno no, no va muy allá, pero bueno. Eh, por cierto, ¿cuál era tu... Tu ID? ¿Estás por aquí? Eh, ¿Conectado ya en, en el esto? Es que no, no me suena, tío. O sea, ahora tu ID. ¿Folding no era, no? ¿Folding también me suena bastante? Hace mucho tiempo que no veo a Folding, tío. E Santi, tío, también. Pero bueno. Eh, nada, voy a ir... Eh, haciendo una partida así para ir calentando y demás ah no estás en tu casa ahora vale pues nada era por preguntarte si te querías unir y tal ayer estuvimos eh, haciendo partidas también o sea, últimamente ya te digo o sea los del canal secundario pues eh, se unen también a, a echar partiditas y demás y tal vez deje este contenido o sea porque bueno sí que he pensado lo de genshin pero es que a ver en el lo de genshin es eh, Mirar un poco lo del tema del mapa, ¿vale? Porque hay muchas zonas y tal por ver, eh, el tema de. de la, del modo historia y demás, pero. pero realmente yo creo que la, lo, lo que buscan un poco es el tema de los códigos, así que tal vez eh, siga la dinámica esa un poco, de cuando hayan códigos nuevos en Genshin lo, lo comparto y en vez de hacer pues una hora de Genshin, es que claro. Ahí está el tema, quiero ver un poco la audiencia que quiere Y cuando sepa la audiencia más o menos qué prefiere Entonces me decidiré entre uno u otro Pero no quiero hacer como en el principal, o sea, una mezcla entre Genshin y Fortnite y demás Hay eventos que dan muchas protogemas eh, Han puesto eventos nuevos No me había fijado, y últimamente lo único que veo es el tema de, de los códigos Pero el código que dieron... Era el mismo código de agosto, me parece, o sea, del 24 de agosto, y no no han vuelto a cambiar ni a subir ninguno nuevo. Por eso, en cierto la modo, ahí pues. Eh, me he dicho, señora. no voy a subir nada si ahí. Los eh, que no voy vale, a voy a caer árbol, esta, que es una que Mira, en esta. Mira, en esta, hace tiempo que no voy a la, a la caverna. Desde la temporada. Eh, ¿Qué temporada fue Desde la anterior, nos un ¿verdad? Pero bueno. Y lo de hecho, si alguien aquí se quiere unir, es algo de la partida total, ni siquiera empezado. Bueno, estoy haciendo dúos con Tomás. Sí, Tomás. Pero bueno. No sé si de hecho Tomás ha caído en el mismo sitio que yo. Ah, sí, vamos los dos a la misma zona. Por cierto, tío, ¿eh? ¿vienes del principal o cómo está eso? ¿O ya estabas ya eh, te habías unido por aquí en, en secundario? Y lo, de, lo del tema de las protogemas sí que es verdad, tío. O sea, dieron bastantes que gracias a esas protogemas me pillé a los dos. a los dos nuevos personajes, tío, del juego. A ver, a pillar esto por aquí. Por esta zona no hay cofres. Deberían haber más cofres, ¿no? Vale, me voy a pillar esto también. ¿Qué, ¿Qué es esto? <risas> Venga, va. ¿Qué me dices? <risas> ¡Uh! ¡Qué maravilla, tío! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso esto, tío! Acabas de ver lo que me ha salido, ¿no? Ah, en el principal... Vale, cuando os avise... Pues gracias, tío, por hacer eso, tío. Pues sí, de hecho, ese era para eso, eh, precisamente, para traerlos del principal al secundario, tío. Pero bueno, eh, ya os digo, tiempo al tiempo y poco a poco, eh, porque ya, ya sé que, bueno, pasarlos... Es que en el principal tengo somos... somos un porrón, ¿eh? En el principal ya, tío, de... Pero ahora estoy en el secundario y digo, pues voy a también a subir... Es que, a ver, este tipo de contenido... Lo quiero subir en el secundario, ¿vale? O sea, lo de estar una hora haciendo stream y demás. Eso para el para el secundario. Y en el principal, pues, subir contenido de 10 minutos, de 15, eh, aproximadamente, algunos de 2 minutos, yo que sé, según, según como me dé, ¿vale? Pero, pero separar un poco... Oye, esto es una maravilla, tío. Esto es... Ah, le han dado a mi compañero, tío. A ver está mi compañero le podré pillar la tarjeta tío ¿O qué? a ver ¿Pero qué zona está mira está ahí arriba tío como puedo subir ahí arriba ah, vale aquí hay una no me está disparando vale, y ahora eh, para bajar por aquí, tío o sea, ¿cómo hago para bajar? ¿dónde está él? a ver sí, sí, somos <ríe> somos bastantes en el principal por eso lo digo, bueno, y aquí también es verdad que no somos tampoco pocos, ¿eh? yo hace, no sé, ahora mismo tengo la misma cifra que hace, en el, en el secundario, que hace seis meses. ¿Seis meses o más? Bueno, de hecho, o un año, tal vez. Pero, aproximadamente, ¿vale? Pero bueno. Eh, tío, no veo a mi compañero. No sé, no sé esta zona, tío. No estoy ubicado ahora mismo. He subido ahí por el cable ese, tío, pero si te soy sincero... Vale, está ahí arriba, tío. pero eh, para subir ahí arriba subir, tío? por aquí tal vez tío? por aquí no me dejan mi compañero mi compañero ahora mismo estará diciendo pero y este tío <ríe> a ver aquí, tío, o sea, mira, sí, perfecto, creo que he podido subir, mira, aquí está su tarjeta, vale, ya la tengo, eh, ahora ya me puedo pirar. Eh... eh, ¿qué música es está, tío? cuando pueda, sí, sí, que no me había dado cuenta de la música, tío. Eh... Pero es solo en esta parte, ¿vale? O sea, cuando ya salgo de aquí. A ver. Ahí tenía otro escudo. Vale, voy a pillarme esto. Vale, y ahora sí me piro. Eh, ya no se escucha, ¿no? La música. Es que a veces en los cascos muteo lo que es el sonido de, de la música y tal. Entonces, a ver. No, sí, a, ahora ya, ya no hay música. Era solo en esa parte, ¿vale? O sea, en esa zona de ahí. Ya no, perfecto, tío. No, a ver, en principio esa música no tiene copyright, ¿vale? O sea, quiero decir, tengo la opción esa por así decirlo, o sea, si esa canción tiene copyright, no, no se escucharía, ¿vale? Eh, bueno, a ver, tengo que... A ver, voy a ir aquí a túneles de estos. A ver si puedo pillar algún vehículo o algo. Bueno, espérate. ¡No! Vale, tengo que ir ahora aquí, más o menos. Bueno, tengo un minuto, pero no lo quiero revivir justo ahí al lado. O porque está... Eh, ¿Cómo te diría yo? Está ahí... En el ojo de la tormenta. Vale, va. Lo voy a revivir. Pues así la broma, 28 en partida, ¿sabes? O sea... <risa> Quedamos... Podemos eliminar a esos, sí. Vale, viene de recompensa, muy bien. Eh, aquí hay ciertas armas... Ah, esto, por supuesto. Voy a utilizar esto. Vale, y tengo esta arma, wow de lujo. Y esta escopeta y uno de estos. Solo se pueden tres. Vale. Y ahora el segundo regalo, vale. eh. Vale. Otra escopeta. ¿Cuántas balas tiene esto? Eh, mira, es, esto para mi compañero le vendrá de lujo, tío. Pero... Vale. Eh, ven aquí. Gente, tío. Ahí está. Perfecto. Ponte escudo, loco. Vale. Eh... ¿Dónde había abierto el regalo, tío? Que era por aquí. No, pero ¿dónde va este, tío? Bueno, le puedo dar escudo de este, de hecho. Lo voy a dar. ¿Pero dónde va el Tomás, tío? ¿Qué le pasa a Tomás? Tío? O sea... Ya, <risas> tío, ¿tú lo entiendes a Tomás? Pero ¿qué es esto? A ver, espérate, más Espérate. Espera. Vale, a ver, le voy a marcar aquí. Pilla el escudo. Pilla el escudo. De verdad. Vaya compañero me ha tocado, tío. En serio. Vale, ha pingado, ¿no? Vale, vamos. Tío, está pringado. ¿Puedes hacer esto? O sea, Tomás, puede... <risa> tío, no hace la babosa, macho. En serio. Con lo rápido que vas, tío. Cuando es la babosa slim esta, tío. Silver. Bueno, acero, ¿no? Por así decirlo. Acero fundido, ¿vale? Mm -hmm. Vale, ya estamos. Es que fíjate la rapidez, ¿sabes? O sea... La rapidez. A ver qué regalos nos dan aquí. Escopetas, oro... Bueno. Oh, espérate. Y se va a volver a cerrar dentro de poco. Aunque a ver, en mi compañero no me inspira mucha confianza, la verdad, ¿eh? Tengo que ser sincero, no es... No es una persona, el... Este, el Tomás que, bueno... Me pinta mucha confianza, pero A ver... ¿Dónde está, tío? Ah, mira, ya lo veo Buena Ahí está, perfecto Pero hay algún sniper Se me está lagueando ahora mismo, tío Cosa mala, ¿eh? ¿Lo estáis viendo? Los aprovecho el, el buff o, o me revientan Me revientan, tío ¡Ah, tío! ¡Qué rabia, macho! Ah, ha habido ahí lagueo, tío. No podía hacer nada, tío. Nada, tío. Ha habido tremendo lag, ¿eh? No sé, ¿el de Se ve bien, tío, esto. Puede ser la conexión, no lo sé, podría ser, pero bueno. vale a ver eh, otra partida bueno a ver eh, no, no se ha unido de momento nadie tío el otro día bueno ayer se nos unieron dos personas bueno me voy a cambiar espérate me da tiempo a, a cambiarme la skin. Ah, no, tío, la misma skin. No me mola repetir mucho lo que es la skin, ¿vale? O sea, como tal, pero bueno. Ese es... Mmm, Fastidio bastante, tío. O sea, en ese momento, o sea, que te, se te vaya un poco ese lag, tío. O sea, ahí te la juegas toda, tío. Es como si salieras, eh, no sé, haces una competición de coches, y el coche no te arranca, tío, ¿a que sí? Jode bastante, tío. Pero bueno. Vale, eh... de tío. ¿Quién será? Bueno, este es el que nos ha... Ya os digo, o sea, últimamente están saliendo bastantes dúos, ¿vale? En partida y tal, pero bueno Ah, y no he canjeado todavía skins del pase, tío O sea Tenía algunas skins que otras por ahí, tío Para canjear, pero no Vale, ahí está Bueno, pues Yo diría que, a ver, vamos a caer en alguna zona Mira, esta de aquí, tío No sé 20 no buenas vibras Por cierto, esa zona es nueva En la temporada anterior no estaba, ¿vale? Esa zona de ahí ¿Y cómo es que yo empiezo con esta vida? O sea, eh, ¿cómo es que estoy empezando? Ahora, vale, o sea, se ha modificado. Vale, yo he visto 24, digo, ¿qué es eso? Puede ser igual del servidor, ¿eh? También, no sé, quién sabe, igual sea problema del servidor. La transmisión se está viendo bien, ¿no?, dentro de lo que cabe. Vale, hay pizzas de estas. y esto. ¿Y hace tiempo que juegas de esto? ¿Fortnite o lo has dejado, tío? O sea, lo del. lo del tema de. de echar partidas y tal. ¿Esta nueva temporada lo has jugado? Vale, ¿dónde ha quedado mi compañero? Bueno, espérate. Espérate, yo soy el de blanco, ¿no? Está bastante lejos, tío. Hemos caído cada uno en una punta, tío. Vale, este... no uh, han habido una... A ver qué, qué había en esta caja, tío. o oh, ya lo ha... Oh, tío, lo, lo, ha, lo ha pillado todo, tío. Esto... Y esto de aquí. No. Ah, vale, que justamente he tenido que caer ahí donde está el agua. Ahí. Mira que tres cofres. ¿no? Thank you. Vale, y mi compañero está bastante lejos. ¿eh? A ver. Está por ahí. Tío. Vale, pillo esto. Un doblete hecho ahí, eh. O sea, pero qué estrategia más mala ha tenido ese, ¿no? O sea, ¿en serio? Ah, no tengo munición para, para esta arma. Oh, mira lo que hay aquí. Me ha dado tiempo a... Bueno. Me gustaría pillar balas para esto, tío. O sea, para esta arma de ahí, tío. Esto es bastante buena. De cierto modo, mejor, porque esto se va a cerrar dentro de poco. Vale, le voy a marcar que voy a esta zona de aquí, ¿vale? está mirando es que he disparado yo abajo tío y pensaba que le estaban disparando por detrás vaya tira a ver vamos por aquí a hacer lo que creo que vamos a hacer, tío. O sea, ¿va a estar en modo camper, tío? Sí, vale, tiene pinta. Modo camper, tío. <risa> es que no tengo sniper ahora mismo, tío, pero bueno. Eh, ¿Qué queda eso? ¿Dónde están, tío? No, mejor que le de este que tiene un sniper. Que me caía por ahí, tío. O sea... <risas> ah, es que no, no me gusta este modo de... Nah, no, no me gustaría ganar así, tío. En serio. A lo camper, tío. Pero bueno. Es que me, me da que... ...quedan ocho personas... ...y me da que... Va, ...vamos... No se va nos vamos a pasar la partida así, en serio, eh, a, eh, a Mace, tío. Eh, pero en fin. Yo soy más de, ya sabéis, bueno, yo mi modo de, de hacer las partidas es más cuerpo a cuerpo, ¿vale? No, no quedarme aquí esperando. Básicamente que también eh, yo no tengo ningún sniper, o sea, si aún tuviera un sniper pues diría, bueno... Pero, como estoy aquí ahora en la azotea sin esto, pues... <risa> es que, en serio, ganar así como esta, o sea, la primera la primera vez que gano, tío... O sea, y ganar de esta forma... <risa> en esta... Bueno, la primera vez que gano en esta temporada, quiero decir, ¿eh? A ver... joder tío, en serio, esto va a ser un poquito... Eh... Ganar así no, no me convence mucho, pero bueno. Yo creo que la única forma de que nos movamos de aquí es que el círculo se cierre justamente aquí, o sea, en el edificio este. Entonces ahí nos moveríamos seguramente, pero si se cierra a nuestro favor, pues nos, nos tocará quedarnos por aquí. Vale, en 12 segundos se verá, ¿vale? Oh, bueno, bueno, se ha cerrado a nuestro favor. Esto, esto sí que no. Esto no me lo puedo creer, tío. O sea, se acaba de cerrar a nuestro favor, tío. Justamente aquí. A preguntar, ¿dónde estarán los otros, tío? ¿En qué parte estarán? 4 segundos. Esto va a pasar rápido, ¿eh? Oh, mira. ¿Qué hecho, eh? ¡No! Pero, ¿por, ¿Por qué se está.? Ah. <ríe> Pensaba que había caído, pero que había caído para abajo, tío. A los Rey León. A ver. Eh, vale, un minuto para que esto se cierre. Sí, pero es que no los estamos viendo. ¿Dónde están los otros? Somos seis, es decir, quedan... Eh, quedamos tres equipos A ver... Tres equipos solo No me mola ganar de esta forma, eh Lo he de decirlo, pero bueno Eric, saludos, tío <ríe> Como que algo... Te puedo regalar algún bailecito, si quieres. Pero... Pero bueno. ¿Te parece bien? Dime cuál es tu idea, tío. Oh. me dices, tío? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Ha saltado ahí de repente. Y se ha pirado, ¿eh? Ojo, cómo se ha pirado, ¿eh? Pues ahora en la siguiente partida te me manda solicitud y te mando algún bailecito, ¿vale? Algún regalo. Vale. A ver. Por aquí. Vale, ahora sí que tenemos que bajar, ¿no? Por lo visto. Eh... Vale. A ver, concentración. Mucha concentración ahora mismo. 22 segundos solo. A ver, ¿dónde está mi compañero? Le quiero dar esto. A ver. Vale, ahí está. No, no, skins no regalo, tío. Eh... Bailer, sí. Creo que había alguno por ahí, tío. Eh... Alguno que regalé... Algunos suscriptores Son bailes gratis O sea, los daba Fortnite No sé si los tendrás Pero ahora te los enseño, ¿vale? Y si los tienes, pues de lujo Digo, si no los tienes, de lujo quiero... Eh, vale, a ver Vale, esto me gusta más, ¿vale? O sea, ganar así, sí, tío ¡Ey! Míralo, míralo, míralo, míralo Están ahí esos dos El tema es... Espera Pasamos por aquí Y pues se está cerrando esto Vale, voy aquí a la... ¡No! Espera Vete, puedo revivir ¡Tío! ¡No, pero...! ¡No me lo puedo creer, tío! Me ha pillado reviviéndole, tío en serio. Eh... <ríe> no, tío. Eh... Quiero decir, mira, te lo enseño ya, ¿vale, Eric? Eh... Esto se lo regalé a algunos suscriptores, ¿vale? ¡Juy, <ríe> tío! ¡Qué partidas hoy, macho! ¡Qué partidas hoy, tío! Voy a tila. fin. Vale, a ver. Eh, esto, Eric, sigues ahí, ¿no? Vale, a ver En la tienda, ¿vale? Habían unos, unos bailes Ah, ya los han quitado, tío, entonces no te puedo regalar nada Es que habían unos bailes que daban esto Mira eh, unos, Uno era este, ¿vale? Que es al suelo Y, y eran totalmente gratuitos Y eso lo regalé Y creo que otro era este no, de 300 tampoco, Eric. Ya te digo, eran gratis. O sea, normalmente si hago regalos así son... Que tal vez los tengas tú ya, ¿no? O sea, este y ese. Pero bueno. Eh, ¿Qué te iba a decir? Si te quieres unir a la partida, Eric. ¿Te parece o...? A ver. Esto por aquí. Uh -huh. Mira, me voy a... Equipar esta skin. Eh, vale, eh, o bueno, o mándame tu solicitud y te acepto. Eh, mi idea es esta de aquí, ¿vale? Está en público, de hecho, sí. Cualquiera me puede mandar invitación. Sí, sí, eh... Sí, vale, vale, pues ahora cuando me la mandes eh, te acepto, ¿vale? <risa> no no me llega nada tío eh, la has mandado la bueno estás en partida o cómo está eso bueno por cierto hablando del pase a ver qué me puedo comprar del pase eh, esto qué es coletas sí bueno sabéis qué os digo mira me voy a pillar esta skin Aceptar, vale. Es la skin del pase. Eh, ¿La mandas ya, Ericko, qué, tío? Eh... <ríe> la, la solicitud. ¿Añade? No, tío. Mándamela tú, la, la solicitud y yo te acepto